Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya nos encontramos aquí a través de Conciencia Tech, como todos, o bueno, como casi todos los viernes, eh, a través de nuestra página de Facebook, Conciencia Tech, y eh, pues muy contento de estar aquí saludándolos a todos en un fin de semana de en México, de eh, puente o día feria, feriado, ¿verdad? Que en realidad es el 20, pero bueno, eh, afortunadamente se corre al lunes 21 y nos dan este día de descanso muy merecido, eh, porque estamos, por ejemplo, aquí en el TEC de Monterrey, estamos cerrando semestres y eso implica tanto mucho trabajo para el estudiantado como también para todos los colaboradores y profesores que participan en este cierre de semestre. ¿Cómo están? A mis compañeros los saludo hasta Sinaloa y a Raúl aquí en Puebla. Hola, pues buenas tardes a todos. Eh, perfectamente pues es un fin de semana especial, un fin de semana largo, el famoso puente derivado del 20 de noviembre, así como lo comentas, David. Y pues bueno, eh, creo que hoy tenemos un programa muy especial porque va dedicado pues para nuestros queridos graduandos, graduandas y bueno pues con la intención de que la experiencia o los años de experiencia que tenemos en el ámbito profesional pues les puedan ahí aportar algo, eh, algún aprendizaje ¿no? para esta vida laboral que pues que ya están listos para enfrentar. Entonces bienvenidos y, y pues encantada de colaborar con David y con Raúl. Pues igualmente, muy buenos días. También, este pues un gusto de estar cerrando esta semana, teniendo este puente, teniendo esta pausa justamente que pues podamos aprovechar y, y ya casi cerrando el semestre, algunos candidatos ya a graduarse, ¿no? Que, que tenemos, bueno, que ya están prácticamente graduándose y concluyendo también los periodos de Tec 21. Entonces, pues, eh, me, da, me da muchísimo gusto que estemos los tres nuevamente aquí compartiendo. Sí, tenía rato que no nos juntábamos por diversas actividades que hemos tenido, tanto personales como profesionales, saturado la agenda. Pero hoy vamos a hablar de algo que, por ejemplo, aquí se va a celebrar el 12 de diciembre. Prácticamente ya estamos a, a un mes del de día de la graduación, eh, que pues, es un evento magno, ¿verdad? Grande, o, afortunadamente ya se nos deja hacerlo juntos todas las escuelas y entonces es una ceremonia bastante interesante y yo doy una clase que se llama intro a la vida profesional y estoy a punto de cerrarla el próximo miércoles y precisamente eh, me llamó mucho la atención esto porque el tema que vamos a tocar es precisamente cuáles son los desafíos que tiene un recién egresado y cuando yo veo las carillas de los chavos y de las chavas eh, Sí les noto cierta incertidumbre o cierta duda en el camino que, que vamos a elegir, ¿verdad? ¿Y ustedes cuáles creen que sean esos principales desafíos de, este, de estos recién egresados o próximos a egresar? Bien, pues eh, creo que un rol importante que compartimos eh, David y yo, y sé que Raúl también ahí como, como profesor, pues es ver la evolución que van teniendo nuestros estudiantes desde que ingresan, este pues chiquitos, este, con muchas expectativas. En ocasiones no tienen ni claro de qué va a ser su carrera, digo, tienen una idea general, pero pues se van enamorando conforme va avanzando ahí este, su carrera profesional, semestre tras semestre, y pues llega el famoso semestre de graduación, ¿no? donde eh, me da un poco de risa, ternura cuando alguno de los alumnos, alumnas, me dice, es que ya quiero que llegue el fin de semestre y graduarme ya para descansar, ¿no? Porque andan con proyectos finales, con tareas, preparándose para exámenes, hicieron el famoso Ceneval, y pues andan con una serie de requisitos que forman parte del journey del, del semestre de graduación, ¿no? Pero cuando los escucho decir es que ya queremos descansar, y les digo, bueno, es que no van a descansar, digo, tal vez va a variar los estímulos y va a ser otro ambiente en el que se desenvuelvan, pero pues no precisamente a descansar. Y algo que yo siempre he tratado de, de transmitirles desde mi, mi humilde experiencia es no estén pensando en cuándo va a llegar el momento de que van a descansar, sino disfruten lo que está haciendo, búsquen el lado el por qué están aquí estudiando esta carrera, dónde se visualizan. Y bueno, siempre con ese cometido de, de que a lo mejor no vamos a estar preparados para todos los retos que vamos a enfrentar, pero pues siempre con el mejor ánimo de aprendizaje. Y, y bueno, este ahorita le doy el espacio a, a Raúl. Sé que es un tema que tiene mucha tela de, de dónde cortar. Entonces, adelante Raúl. Sí, pues eh, la verdad es que es bastante interesante. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando que también eh, ya en los últimos semestres que ya también trabajaba decía ya quisiera que acabara el, esta parte, ¿no? Y todo. Y creo que uno de los desafíos que tanto personalmente experimenté y que ellos experimentan es, pues, el salir de la zona de confort que tienen y no porque no estén, no tengan exigencias eh, dentro de la institución, pero al final ya se van a enfrentar a otro entorno, no, otro tipo de colaboraciones. De repente, pues, cuando estás en las clases, pues, tienes trabajos en equipo continuamente, sobre todo en el, en el TEC, y si algún colaborador no está, o algún compañero o compañera no está trabajando a la par, le dices al profesor, lo puedes reportar, y hay una manera un poquito más flexible, ¿no?, de poder acomodar eso. Pero ya cuando estás en una organización o tienes tu propia empresa o algún tipo de situación, bueno, pues, hay que ver cómo resolver Ya no hay un profesor de por medio, Muchas veces, ¿no? Que te pueda mediar en este sentido y tienes que ver, tienes que desarrollar o seguir desarrollando estas competencias y habilidades precisamente para resolver todo ese tipo de situaciones. Entonces, creo que es, es como ese salto, en muchos casos, como ese salto al vacío y que tienes que ir viendo cómo armar tu paracaídas para poder adaptarte en el proceso. Y, y precisamente eso es lo que te iba yo a preguntar, Raúl, porque pues, tú eres el más reciente... Eh, de nosotros de haber terminado o culminado esos estudios profesionales, pero bueno, ya, ya lo mencionaste ahorita y creo que eso es de suma valía, eh, este, este fin de un ciclo, ¿no? Al final de cuentas, los cierres de ciclos, pues implican inclusive a lo mejor un luto porque, aunque no sea, sigas estudiando toda la vida, porque toda la vida vas a estudiar y vas a prepararte y vas a estar. Eh, buscando información para prepararte. Sí, como un, se cierra un ciclo formal del llamarte estudiante y te, y te ponen un título que te llamas profesionista, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí siento que es como una pérdida, ¿no? Una pérdida de ese estatus de estudiante donde eh, tengo ese espíritu de aprendiz, donde estoy desde la humildad, ¿verdad? Y llega ese momento en que me dicen, ¿sabes qué? Ahora ya eres un profesional. Y ahí está tu, tu palabrota de profesional con tu, toda la responsabilidad, ¿no? Y siento que, eh, pues siendo tan jóvenes como son los chicos, esta, este, este cambio eh, sí es, suena duro para ellos, ¿no? Y en su momento eh, enfrentan nuevas expectativas y nuevas situaciones, porque también desde el entorno familiar ya terminaste de estudiar, busca tu Profesión y sale a la vida y busca, y entonces siento que son muchas, muchas situaciones que caen encima de nuestros chavos. No sé, y chavas, no sé qué opinen Sí, definitivamente, pero yo creo que esta generación tiene muchos, muchos puntos a favor, muchas herramientas con las cuales, con las cuales destacar, y creo que podemos empezar con ese empuje esa, esa aceleración que tuvieron, se tuvo que meter en los últimos dos años desde el 2020 y que vino a trastocar nuestras vidas, pues no solo a ellos como estudiantes, sino a nosotros también en el, ámbito, en el ámbito profesional. Entonces creo que un tema relevante es, pues a qué le pueden tener miedo porque están preparados para enfrentar lo, lo que venga, ¿no? Pues la famosa generación Centennial's, se destaca por muchos puntos favorables, en, en el, no solo en el ámbito profesional, sino también en el ámbito, en el ámbito personal. Ah, por ejemplo, yo resalto mucho el punto de que son autodidactas. Yo les comento que también cuando a mí me tocó ser estudiante y les digo, no saquen cuentas, por favor, pues era eh, tomar las notas que nos dictaba el profesor. Eh, estábamos expensas a, literalmente pues, de creer lo que, lo que ellos nos decían, lo que nuestro profesor, nuestra profesora nos, nos transmitía. Ahorita el hecho de, de estar en la era digital, de tener en la mano un dispositivo, que nos puede llevar a fuentes confiables, verídicas de, del tema que nos interese, pues eso promueve que sean autodidactas. El mismo TEC de Monterrey, y eso está plasmado muy bien en nuestra visión, pues promueve mucho el ambiente de emprendimiento. Entonces es bien fácil y, y tenemos muchos de nuestros alumnos, de nuestras alumnas que antes de graduarse en una etapa muy temprana pues ya tienen su empresa, ya son emprendedores, están desarrollando un proyecto desde el ámbito ingenieril, en el ámbito de negocios. Entonces, creo que eh, tienen muchas herramientas, una cajita de herramientas bien, bien completas eh, de, de las cuales eh, hacer uso para enfrentar el mundo laboral. Y bueno, ¿qué decir de esa facilidad que tienen para utilizar dispositivos? Yo los observo a veces que están trabajando en equipo, en el salón de clase, colaborando en algún reto. Y veo cómo transitan fácilmente de un dispositivo al otro, del ordenador de su laptop a un smartphone, del smartphone a la tablet, y son capaces de realizar una tarea usando simultáneamente tres, cuatro, cinco pantallas sin ningún esfuerzo, ¿no? Entonces, creo que todos esos puntos son, son a favor y que pueden marcar este, el éxito que ellos quieran en, en, en el mundo laboral. Sí, tienen bastantes herramientas en este caso, como dices, los, los chicos están interconectados, ¿no? Este, tienen esta esta facilidad, como tú dices, de, de buscar el aprendizaje autogestivo, ¿no? El el, ver, el el investigar, averiguar, cuestionar las cosas, ¿no? Y creo que eso les ayuda, les ayuda bastante. Y creo que otro de los retos también importantes que tienes, que digo, no sé, ahí dependerá el contexto familiar, pero bueno, a veces es, oye, ya, ya me gradué. Y a lo mejor es, ¿sabes que Ya te vas a ir a vivir de manera independiente, a lo mejor tú ya te vas a hacer cargo de tus gastos, a lo mejor antes tenías un financiamiento por parte de tus papás y ahorita pues o se reduce o a lo mejor ya no, ya no lo vas a tener, el compromiso a lo mejor se había estipulado desde un inicio, todo ese tipo de cosas son, pues son, es, es, es, por eso les decía hace rato, no es com completamente, yo creo que salir de esta zona de, de confort, eh, a veces me ha tocado ver que no necesariamente pasa, o sea, bueno, dejan de ser estudiantes, tienen ahora el título, como tú dices, David, de profesionistas, pero a lo mejor su contexto no cambia tanto. Aunque creo que sí sería importante que, aunque no cambie, ellos buscaran cambiarlo, ¿no? Que se impulsaran para poderlo modificar, porque conforme va transcurriendo el tiempo, la vida le va, les va a empezar a, a, a, a aventar más retos, ¿no? Y si no se han fortalecido, en este caso, la verdad es que ahí puede pueden empezar a tener mayores dificultades en este sentido. ¿no? Entonces, la verdad es que eso es, es, es, es un momento determinante, creo yo, en la vida de, de cualquier joven. Y aquí la cuestión también importante es, eh, en este entorno que les digo, que yo comparto con ellos esta última materia, en la cual pues una parte la, la, la destinamos a repasar temas para los exámenes integradores o CENEVAL que tienen, pero otra parte más, comparte, eh, invito eh, eh, egresados para que compartan experiencias con ellos eh, de su entorno. Al final de cuentas, llegan oportunidades y eso también es importante. Al tener toda esta cajita de herramientas, como nos dice Yola, que están presentes en cada uno de ellos, y Raúl, al tener este cambio o estos momentos trascendentes de toma de decisiones, se van dando cuenta los chicos que van teniendo posibilidades. ¿Y a qué me refiero con posibilidades? Ah, pues ya aprendí a preparar un currículum, tengo un currículum y lo presento a, a las empresas para que vean mis talentos y qué les puedo yo ofrecer, ¿no? Ese es un camino. Pero de repente también llega con esa posibilidad de que traen un promediazo arriba de nueve y ya las mismas escuelas, inclusive el TEC y cualquier otra escuela, ya los están buscando para proponerles estudiar un posgrado, eh, que en ese, que pues, por ejemplo en mi tiempo, pues no, uno buscaba todas esas posibilidades, a ver, quiero estudiar una maestría, ah, pues tengo que buscar dónde, cómo, cuándo, ¿no? A hoy tienen esa posibilidad de que los busquen, ¿no? En esta situación. Y la otra, Raúl, es ese camino que tú elegiste después de pasar por un proceso de elaborar, de, de, de visualizar cosas, decidiste el emprendimiento, y este y aparte del emprendimiento obviamente pues desarrollarte en este ámbito docente, ¿no? Al final de cuentas se abren oportunidades que, que implican decisiones y entonces creo que es otro de los retos importantes es quedarse satisfecho con la decisión que tomaron porque es el camino que eligieron en este preciso momento. Ya después si cambia, no pasa nada. O sea, hay oportunidades de irse desarrollando en otros ámbitos de vida tanto personales como profesionales. Sí, to totalmente de acuerdo, David, y, y como bien dices, ahorita se les presentan muchas oportunidades, pues que anteriormente a lo mejor en nuestras generaciones... Eh, no Nos tocaba buscar, vaya, nos tocaba buscar puertas, nos tocaba traer nuestro currículum en una carpeta y andar viendo dónde íbamos a encontrar la, la mejor oportunidad, pero algo, algo importante y que también caracteriza a la generación actual de, de nuestros próximos graduandos, pues es que buscan un trabajo a la medida, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo, pues no, no le puedo llamar zona de confort, pero donde ellos sienten plenitud, donde se sienten a gusto, donde sienten que están destacando. En pues lo que les gusta, lo que les apasiona. Y yo creo que prueba de ello, pues es que las actuales generaciones, digo, además de estudiar una carrera, pueden o tienen la posibilidad de dentro de la carrera especializarse en eso que más les llama la atención. O sea, yo, por ejemplo, como ingeniera industrial, me encanta la parte de control de calidad, este, de, de la administración de procesos, toda esa parte. Y bueno, pues en su momento me tocó hacer una maestría con enfoque de en eso, en, en, en calidad y productividad, ¿no? Y ahorita los chicos pues dentro de la misma carrera tienen esa posibilidad. Entonces creo que incluso hay ocasiones en que empiezan a complementar también su vida a muy temprana edad, a empezar a ganar responsabilidades, a tener independencia, muchos de ellos con la posibilidad de irse a trabajar al extranjero y otra vez muy jóvenes tener un sueldo pues muy representativo eh, a, nivel, a nivel familiar. Entonces es ahí cuando de repente, y me ha tocado ver ahí ejemplos de, de, de estudiantes que me dicen es que sé que tengo muchas cosas, maestra, pero a la vez siento que no tengo nada. Y le digo, a caray, ¿cómo, ¿cómo está eso? no eh, Creo que más que nada es como priorizar qué es lo que nos hace sentir plenos, hacia dónde va nuestra, no solo nuestra formación profesional, sino nuestra vida personal, o sea, que cómo complementamos. Porque hay jóvenes que a lo mejor son muy exitosos en el ámbito académico y que se ganan una beca y que se pueden ir, les hacen alguna propuesta para irse a estudiar un posgrado al extranjero, pero que no quieren separarse porque tienen una novia, pues tienen su pareja o simple y sencillamente no se quieren despegar del seno familiar, así como lo mencionaba hace ratito Raúl. Entonces creo que sí es siempre hacer hincapié de que el éxito lo hemos manejado en otras ocasiones es subjetivo y depende de qué es lo que nos hace sentir en paz como, como seres humanos. A lo mejor a alguien trabajar en la misma ciudad, eh, en una empresa de, de su localidad, le es feliz y a lo mejor no trabaja como otro de sus compañeros que se fue al extranjero o que se fue a otra ciudad, pero se siente feliz, se siente contento, contenta por el hecho de que está con los seres que quiere, con quien se siente seguro. Entonces, creo que sí es importante que, que guiemos a nuestros graduandos a que tomen esa decisión, que los dejen en paz y que se quiten como que esa parte de estarse comparando con el compañero, con la compañera que va a tomar otro rumbo. Correcto. Sí, yo, yo sumo esa, esa parte, yo, este Yoli, porque eh, sobre todo que estamos en una época, así como tiene... Pues eh, los beneficios de la interconexión para eh, encontrar información, para aprender, desarrollar habilidades, pues también facilita y es una vitrina para poder compararse más, ¿no? O sea, antes a lo mejor te comparabas con tus pares, con las personas que conocías, con a lo mejor los famosos que veías de repente en televisión. Hoy tienes el acceso a todo... Jóvenes de todo el mundo, ¿no? A través, no sé, de Instagram, de TikTok, de diferentes cuestiones y dice, oye, este chico tiene 17 años y ya vive de esta manera y este y a lo mejor yo mira, yo apenas no sé ni lo que quiero y de repente todo ese tipo de cuestiones en lugar de beneficiar, pues realmente terminan siendo un obstáculo, este porque no permiten eh, estamos, está, están en este caso los jóvenes, o muchas veces nosotros viendo hacia afuera, y pues ¿qué hace? No podemos estar viendo a, a dos partes al mismo tiempo, entonces ahí lo que se requiere es ir hacia el interior, como tú dices, Jolly, y explorar, ¿no? Ir conociéndonos, ¿qué es lo que me podría brindar mayor plenitud en este sentido? ¿Qué es para mí el éxito, como tú dices? Y algo que también yo creo que estamos en una época maravillosa es porque, como dices, se pueden buscar trabajos a la medida, ¿no? Oye, si sí quiero ir a una oficina, si sí quiero ir a una planta, si sí puede ser a distancia, si sí puede ser nacional, si sí puede ser internacional, si sí puede ser con mi idioma o si sí puede ser con otro idioma. O sea, al final de cuentas ya eh, tenemos acceso a todo el mundo, no este ya no es solamente para, para la parte local y yo creo que es esta cuestión de irnos conociendo. ¿Qué es lo que tú dices? Como dices, me hace sentir en paz, que me siento bien, que me voy desarrollando, que puedo aportar a otros donde realmente tengo expertise, que no me genera estar ansioso todo el tiempo, ¿no? Porque aunque me vaya bien, o sea, a lo mejor lo que estoy buscando más y más y más y realmente no estoy aprovechando mi presente, que es lo único que tengo. Entonces, sí son varias cosas que... que requieren en este caso los chicos, pues, conocerse y conocerse, y esto, esta labor, pues lo hemos dicho muchas veces, nunca termina, pero sobre todo, pues, el, el ver, el diseñar una estrategia, ¿no? Me voy hacia el... ¿Cómo me quiero ver en un futuro? ¿Y qué necesito hacer hoy para poder dar pasos hacia, hacia allá? Y esta, eh, esto, esto que acaban de mencionar ustedes, creo que es parte de la ocupación que van teniendo, por ejemplo, en nuestro caso en el lugar o en el entorno donde nos desarrollamos como es el TEC que hoy se preocupa también por esta parte de, que le llama florecimiento humano eh, digo, no es que no se preocupara antes pero no estaba eh, ya he, he expresado como tal entre los eh, entre la misión que tiene el TEC ¿no? esta, este florecimiento humano y Sí se nota el cambio con las nuevas eh, generaciones que vienen en este, en este entorno, ya estudiando el TEC 21, que tienen sus semanas TEC, de yo, tú, nosotros, no el Ikigai, y varias eh, el autoconocimiento, o sea, herramientas que en tu vida hubieras pensado que un tecnológico iba a ofrecerte. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta que el ser humano es... Lo más importante es el centro de, de, de todo el proceso de educación para que después tengamos profesionistas plenos y no ansiosos, no angustiados, no desesperados por buscar un éxito, eh, entre comillas éxito, como lo conciban, que a lo mejor es a través de las cosas materiales, a través de tener logros y logros y logros y logros y siempre estar insatisfecho, a través de una historia de vida de tres, cuatro divorcios una familia abandonada, no sé, un montón de circunstancias que pueden venir eh, y que se pueden, eh, o una soledad que eh, llegue a una depresión, no sé, un entorno donde inteligentemente aprendamos a conocernos nosotros, que es el viaje más importante que podemos tener, el conocernos. Y a veces no va a ser grato lo, a lo que nos vamos a enfrentar en el espejo, a esas sombras que no nos gustan ver pero creo que el preocuparse por dar esas herramientas hace que los profesionistas que vayamos a tener sean cada vez más seres humanos preocupados por esta dimensión holística eh, eh, que tenemos como seres que somos, ¿no? Fíjate, David, que tocaste un punto crucial muy, muy interesante que, que me gusta mucho, y mencionabas el ikigai, ¿no? Que es eh, pues buscar nuestro propósito de vida y que es pues hay un término que nos han heredado los japoneses, la cultura japonesa a la cual, a la cual admiro mucho por, por su disciplina. Pues allá en ingeniería industrial pues varias de los ejes principales de estudio pues es la mejora continua o, o kaisen y pues esto nos lo heredaron los japoneses y simplemente pues a, a nivel mundial. Pero es tan digamos completa la formación a la mejora continua que nos ofrecen los japoneses, que el término Ikigai y que dices cuál es tu propósito de vida, pues va no solo en el sentido profesional, o sea, bueno, yo decidí ser ingeniero industrial, ingeniero mecánico, este, decidí ser licenciado en mercadotecnia, decidí, decidí dedicarme pues al área médica, o sea, si tengo claro mi propósito de vida, pero otra vez, ¿cómo disfruto haciendo eso? Decía un, un jefe que tuve alguna vez, disfruto tanto lo que hago y aparte me pagan, ¿no? Entonces, creo que así tenemos que visualizar nuestra labor profesional, pero bien importante, la parte holística que mencionabas, David, hace un momento, de no descuidar la parte personal, lo que me haga sentir pleno, este, y creo que una forma importante de sentirnos plenos es invertir en nosotros mismos. Y no tenerle miedo a invertir en nosotros mismos. Sabemos que no todo es de manera fortuita, que si yo quiero, por ejemplo, pues mejorar mi condición física o mi salud, pues voy a tener que invertirle tiempo a hacer ejercicio, a lo mejor a cambiar hábitos alimenticios. A lo mejor eso implica levantarme una hora más temprano de lo que normalmente acostumbraba. O sea, implica cambios. Y esos cambios, pues a veces como seres humanos no nos gusta hacerlos porque nos sacan de esa zona de confort en la que, híjole, ya encontré, aquí me acomodo, ya tengo un año, dos años, pues así me siento a gusto. Pero para que haya crecimiento necesita haber movimiento, necesita haber cambio. Y realmente soy una fiel creyente de que si queremos cambio y necesitamos crecer, necesitamos invertir en nosotros mismos. ¿Qué es invertir en nosotros mismos? Es leer un libro, a lo mejor tomar un curso, tener la iniciativa de, bueno, o sea, me, sabes que me gusta mucho la administración de operaciones, las finanzas y siento que no tengo todavía la preparación adecuada. Bueno, pues ¿cómo le hago? Si sí, leyendo libro y yendo a un seminario, inscribiéndome a algún curso en línea, pero ¿cómo voy a mejorar esa habilidad? Y no son el ámbito pre, este personal, digo, profesional, disculpen, sino eh, personal. Bueno, este he escuchado mucho sobre los temas de liderazgo y tengo un colega que me encanta y cada vez que veo cómo expone cuando da una conferencia, yo quisiera ser como él, yo quisiera ser como ella. Entonces, ¿cómo le tengo que hacer? Bueno, entonces quiero capacitarme y quiero descubrir qué tengo que hacer para poder algún día hablar, expresarme y tener la presencia ante un público para poder hablar de esa manera como, como lo veo en esa persona. Entonces, yo sí invitaría a nuestros graduandos, a nuestras graduandas, que no le tengan miedo a invertir en ellos mismos. ¿Por qué? Porque ese pequeño pasito que están dando día con día, semana contra semana, al semana, irse haciendo sumativo en un lapso de tiempo, pues los va a ir haciendo más fuertes y más sólidos como personas y como profesionistas. Sí, sí, este, la vida al final de cuentas representa crecimiento, evolución, ¿no? O sea, eso significa, desde mi perspectiva, estar vivo. Cuando lo dejamos de hacerlo, cuando dejamos de crecer, ¿no? Este, entonces... Pues empezamos, como decía hace rato, ¿no? Como de alguna manera, como ir muriendo de cierta forma. Podemos a lo mejor de repente tomar ciertas pausas, descansos, es recomendable, pero se puede crecer de otra manera, ¿no? Siempre es trabajando, ¿no? Se puede, como tú dices, ir aprendiendo otras cosas, a veces de mi profesión, a veces de la vida misma, ¿no? Pero el, el ir es, eh, buscando ese crecimiento de manera consciente nos va a ayudar a darle un mayor sentido, ¿no? A este mayor propósito, ¿no? A mí me gusta lo del IKIGAI, como dicen, por el tema de definir un propósito de vida, pero además... A mí me gusta lo que escuché en algún momento de la definición, incluso más original, ¿no? Que es el definir el propósito de cada día, ¿no? O sea, de que, mi cada, de que cada día tenga un sentido, de que lo que estoy haciendo hoy, ahorita que estamos grabando, pues le estoy dando un sentido y les, me estoy entregando totalmente a ello. Y al ratito estaré haciendo otra cosa y será la misma situación. Entonces, si esta parte de la, del crecimiento, el buscarlo, el, el tener la iniciativa, eh, nos también nos da libertad te da libertad a los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos están diseñando su futuro, están diseñando y actuando. Muy diferente a que cuando entro a trabajar y de repente alguien me dice, oye, necesitas capacitarte en esto. Es muy valioso, pero ahí pues es una petición, es más reactivo. Pero cuando uno es proactivo, entonces tomas el poder de tu vida. Y no hay, creo yo, que no hay nada que ayude más a consolidar la autoconfianza que justamente el, el, el, el decidir, el tomar decisiones, ¿no? De manera proactiva, ¿no? Hacia hacia una dirección en, en particular. Entonces, eh, la parte del crecimiento a la capacitación, a lo mejor ya será de manera independiente, a veces tendrán alguna acreditación, a veces no tendrán nada más que el aprendizaje intangible, ¿no? Que está ahí, pero lo importante es que sigan, sigan aprendiendo y madurando, ¿no? A través de, esa, de ese conocimiento y esa experiencia que se adquiera. Y es precisamente aquí donde, donde este, esta situación de, del aprendizaje continuo eh, lo pongo a través de también la generación de conciencia de ir a la búsqueda de la mejor versión de ti. Pero como lo hemos platicado en este programa, eh, los tres, yo creo que esta mejor versión de ti y este aprendizaje continuo para estar en una mejora y en un crecimiento nunca se termina hasta el último día de tu vida, ¿no? Eh, ese Es desde mi experiencia, desde lo que yo veo, ese es el, el principal reto, ¿no? Seguir buscando ser una mejor versión de ti. Y creo que a los tres llegó un momento en que nos eh, este programa donde participamos a través del TEC, que fue el CBC Coaching, nos tocó eh, este programa, o sea, nos tocó nuestra vida, o sea, no solo eh, en lo profesional nos ha ayudado, Sino también nos tocó nuestra vida para eh, darle un refresh a esto y volvernos a enfocar en lo realmente importante, ¿no? Es en el trabajar en nosotros para el desarrollo de, de nuestra vida profesional y personal como nosotros lo elijamos, ¿no? Y saber que pues, tenemos que actuar desde un modelo de, de protagonista, ¿no? Y, y saber cuándo detectarnos que estamos en. En un proceso de, de, este, de víctimas, ¿no? Y, y detectarnos y generar ese des, despertar, esa conciencia, ¿no? Que no se genera de la noche a la mañana, ¿no? Porque muchas veces, este, pues te topas con alguien y dices, bueno, eh, él reacciona de esa manera por sus modelos mentales y por el nivel de conciencia que puede tener. Y no porque quiera decir que tú tengas más o menos nivel de conciencia, sino como que caes más en los 20 de algunas cosas, ¿no? Y creo que eso nos tocó en nuestra vida. Y fue, le invertimos tiempo, de dedicación y, de, y desarrollo para sacar adelante ese proyecto, pero que creo que ha permeado de alguna manera, y eso es lo que necesitan los chavos y chavas de ahorita, ver qué puede permear a su vida para ser mejores personas, pero también para ser mejores profesionales. Y con esto también quería preguntarles a los dos, teniendo su experiencia hoy, si el chavo decide estar en, en un emprendimiento y apenas inició en este último semestre, ¿con qué situaciones se topan más, eh, pues Raúl, con esa experiencia de ser hasta coach ahí en el centro de incubación de empresas, pero también Yola, seguramente con sus chavos de industrial que también deciden llevar a cabo alguna idea de este tipo, qué es con lo que, eh, qué, qué opciones o qué retos se enfrentan esos alumnos que tenemos que eligen irse por generar su propia idea de negocio. Yo creo que un desafío principal y que desde mi punto de vista, pues, los hace crecer aceleradamente, ahí el experto sé que, sé que es Raúl, pero dentro del, del centro de emprendimiento, pues, está la parte de aceleradora de empresas, ¿no? Y aquí yo lo, yo lo hago una analogía con que en este caso los acelera ellos en su aprendizaje, ¿no? El hecho de que, pues, un estudiante se, se, se anime a hacer un emprendimiento, pues, implica, implica mucho valor. ¿Por qué? Porque va a haber desde una inversión económica, que por supuesto es natural, una inversión económica ilimitada. Porque a lo mejor ese emprendimiento que él sueña, que ella sueña y que visualiza, probablemente la parte económica no le dé en un corto plazo a desarrollarlo ca cabalmente. Esa, esa es una, una parte importante. Y aquí hago una pausa porque precisamente el hecho de los factores económicos pues pudiera desmotivarlos y decir, híjole, creo que la idea que había pensado no, no es tan buena. no eh, y, y creo que aquí es donde es bien importante y es bien crucial que en el momento de hacer ese emprendimiento, pues tratar, tratar de acompañarnos y mostrar esa humildad como profesionistas, como estudiantes, de que necesitamos el expertise de alguien que ya lleva camino más recorrido, a aperturarnos, a conocer de la experiencia, preguntar, y que no nos gane ese ego de que la idea es mía, yo puedo, o alguien me la va a robar y, y no necesito apoyo de nadie, pero creo que un punto crucial muy, muy importante es tener esa apertura de conocer y de recibir la experiencia pues de alguien que ya a lo mejor no está haciendo el mismo emprendimiento que nosotros, pero que sí nos puede guiar en los pasos cruciales para que nuestro emprendimiento pues tenga un camino exitoso. Sí, sí esta parte del acompañamiento, de buscar las mentorías, ¿no? Como dicen, independientemente de que la, la persona esté en el mismo sector que, que uno, que puede ayudar, porque hay pues hay, hay cuestiones que son básicas o pautas, ¿no? Esenciales en cualquier tipo de negocio. Entonces, el, el se, yo estamos, estoy completamente convencido que se puede aprender en cabeza ajena, ¿no? Obviamente siempre que haya una intención y una humildad y disposición para poderlo hacer, ¿no? Se puede reducir ahí la curva de aprendizaje. y Creo que eso es algo fundamental, ¿no? Y también el. Yo creo que algo también muy importante y que tiene que ver con lo que hace ratito hablábamos del compararse, y de repente ver tener esta vitrina tan amplia, ¿no? De, de, de, de, de personas que aparentemente o que logran muchas cosas y que de repente uno se va se va ahí en este caso eh, comparándose. Ahorita, por ejemplo, esta esta semana hubo una noticia de una de un emprendedor, un, un empresario ahí que de muy joven, pues de 30 años, que ya era de los multimillonarios del mundo, relacionado con el tema de criptomonedas. Y que precisamente, pues, es, fue una estafa, ¿no? Su empresa y que al final que vivía en las Bahamas con un grupo de jóvenes. Y bueno, ahí tenían ciertas prácticas ahí, o sea, a lo mejor no tan positivas. Y de repente, por ejemplo, ver estos ejemplos y decir, oye, oh, este chavo, ¿no? A lo mejor en muy poquito tiempo, ¿cómo la, la, la, le pegó? Y yo a lo mejor estoy emprendiendo y no me está dando la, ni siquiera para vivir, ¿no? O sea, y, y eso empieza a frustrar. Y es muy distinto, ¿no? En primero, pues, el giro, la tendencia, el enfoque, el conocimiento, pero además, por ejemplo, aquí en este caso en particular de este de este joven, pues que hubo muchas irregularidades en este proceso, ¿no? Y que lo único que sí hacían, o sea, bueno, no lo único, pero dentro de lo que sé muy bien era la parte de las ventas, la cuestión de la relación pública, el marketing. Supieron vender eso y por eso es que llegaron tantas inversiones, inversionistas, ¿no? Que le apostaron y resulta que, pues, no tenía una base sólida, ¿no? Este, para poder... Eh, en este caso, dar cumplimiento a lo que ellos decían. Y entonces, ¿cuál es, eh, a, qué, ¿a qué voy con esta parte? Yo creo que lo fundamental es que eh, siempre pues busquen mantener los pies en la tierra, no de qué es lo que quieren lograr, de lo que van a hacer, pues va a ser, al final de cuentas, ya sea, sean colaboradores, emprendedores, cualquiera es, cualquier camino es válido mientras lo hagan conscientemente y con toda la entrega. Y sobre todo que eso... Eso implica servir a otros, ¿no? Que Yo creo que lo, es lo fundamental, no perder el norte, que el trabajo sí me va a dar para tener una retribución económica para ganar, pero va a ser consecuencia de haberle servido bien a otros. Y que en algún momento este tipo de casos donde, híjole, hubo un despegue, en dos años esta persona se volvió multimillonaria, sí, pero así como subió, bajó. No es sostenible, no es sostenible el, el, el buscar caminos Fáciles, me refiero a fáciles, cuando hay truco, ¿no? Este, en este sentido, se puede optimizar la manera de caminar, creo yo, pero no tratando de tomar atajos que me lleven a un punto, porque eso, tarde o temprano, pues, termina destruyéndose, a, destruyendo a otros, como es en este caso, personas que perdieron patrimonio, ¿no? Y aquí, pues de, destruyente a, a sí mismo y a las familias. Entonces, yo creo que eso es fundamental, Y creo que es un reto muy relevante, ¿no? Y perdón que lo estén moviendo de tema a tema, pero creo que este, pues es valioso porque hay diversos caminos que van a elegir en su historia de vida cada quien de manera individual. Y por la, el mismo hecho de ser auténticos, pues elegimos, elegimos con sus consecuencias o sus precios a pagar, ¿no? Y otra pregunta que me llega recurrentemente es, profe, ¿Y cuándo estudio mi maestría? ¿Ahorita tengo la oportunidad de estudiarla? ¿O me espero y trabajo y estudio una maestría o un posgrado? ¿Cuál sería ese reto en este momento que estás terminando tu carrera? ¿O cuál sería una respuesta que no tenemos la respuesta adecuada? Cada quien elegirá cuál será. ¿Pero qué responderle a un muchacho que llega con esto a, a, nuestra, a nuestro entorno? Bien, pues yo creo que va en el mismo sentido que nos hemos manejado durante, durante esta charla, durante este intercambio de, de ideas, tiene que ver con el propósito de vida, ¿no? Eh, pongo un ejemplo así muy, muy claro, eh, un graduando de hace como un año, él es el que entró a primer semestre, bueno, que ya ha graduado, perdón, desde que entró a primer semestre, eh, bueno, empezó a estudiar Ingeniería Industrial y de Sistemas, pero él me, él me decía eh, yo, yo entré a estudiar Ingeniería Industrial y de Sistemas porque me llama mucho la atención todo esto de la mejora continua, quiero saber el funcionamiento integral de una organización, saber administrar procesos, conocer de qué me hablan en general en una organización, pero mi, a mí lo que me apasiona es el ámbito automotriz. Venía de una familia donde tenía negocios en el ámbito automotriz y decía, y mi sueño es trabajar en Tesla. Sí, o sea, mi sueño es trabajar en Tesla, entonces yo tengo bien claro que cuando me to era el plan anterior, dice, cuando me toque llevar mis tópicos eh, ya en los últimos semestres, yo quiero buscar algo relacionado con el ámbito automotriz. Entonces, recuerdo que no había semestre que no me visitara con el tema, eh, decía maestra y, y no sabe si se van a abrir aquí algunos tópicos aquí en Campus Sinaloa, y yo, pues, no, o sea, definitivamente no había la posibilidad porque no en, históricamente no se habían aperturado esos tópicos, pero él se movió, él empezó a buscar, ¿sabe qué? De hecho, era Campus Puebla donde había encontrado ahí este, algunos, este otros en Monterrey, en Guadalajara, pero él tenía bien claro otra vez su ikigai, su propósito, al menos en el ámbito profesional, y creo que por ahí derivaría la respuesta. ahorita no solo está trabajando en Tesla, lo mandaron, está en Alemania, entonces eh, creo que tiene que ver cómo conspiramos o hacemos que las cosas sucedan para alcanzar cierto plan que queremos para nuestra vida profesional y personal, ¿no? Eh, otra vez, las cosas no van a llegar fortuitas, tenemos que ver qué hacemos, qué empezamos a mover y a cambiar para que eso suceda. Y en este sentido, pues la decisión que tome cada uno de nuestros estudiantes, de nuestros graduandos, pues va a depender de cómo se visualizan y de lo que ellos quieren. Por ejemplo, si hay alguno de nuestros graduandos, graduandas que pues se visualiza en el ámbito de la investigación, a lo mejor valdría la pena que tome alguna oportunidad de un, de un posgrado donde ya se incursione eh, de la mano de, de alguien que esté experto en el ámbito de la investigación, que lo invite a colaborar en papers, en congresos, que entienda las diferentes metodologías para levantamiento de datos, etcétera, ¿no? Pero si, si es alguien que ya él o, él o ella su apasionamiento es de que ya quiere estar en el ámbito empresarial o ya trae un emprendimiento vivo y su tiempo no le da para estarle dedicando pues, a un posgrado, o sea, no pasa nada porque que se espere dos años, tres años, si es que en su mente está hacer un posgrado. Porque se vale decir, no quiero hacer un posgrado, no quiero hacer una maestría, pero a lo mejor en un año, en dos años, voy a tomar un seminario, voy a tomar un diplomado, voy a buscar una certificación. Entonces, en, en este sentido, eh, creo que tiene que ver otra vez con el famoso Ikigai. Y pues el Ikigai es, personal, es personalizado, ¿no? Es por persona y es muy diferente el Ikigai de cada uno de los que estamos aquí. Sí, yo coincido en esa parte que eh, pues esa pregunta, ¿no? Como dices, que suele ser, ¿oye, cuándo, ¿cuándo se ¿cuándo me convendría? Pues de primero pues depende para qué quieres la maestría, ¿no? O sea, en qué la quieres, para qué, en cuál va a ser su aplicación, ¿no? Este, eh, ¿cómo crees que te va a sumar a, a, a ir construyendo este camino o, o, o que te va a llevar a esa dirección o esa visión que tienes, ¿no? Este, como decía yo, igual y a lo mejor ahorita. Este, estás emprendiendo un proyecto y apenas si te está dando el tiempo y, y, y la maestría realmente te... O sea, te digo, ¿cómo encaja en este caso? no A lo mejor si encaja está perfecto, pues la, la podrías tomar de una vez. O a lo mejor, ¿y sabes que Ahorita quiero precisamente empezar el proyecto, lo quiero quiero validarlo en el mercado, quiero ver qué tanto se va teniendo esta estabilidad y a lo mejor después, ¿sabes que Dependiendo, me pongo como un hito, ¿no? Ya que cumplí con determinada meta... Ah, ¿sabes que Ya pasé el bache del, digamos de, de, de, de tal validación de mercado de mi negocio. Ah, bueno, ¿sabes qué? Pues tómate a lo mejor una maestría en administración que te ayude justamente a gestionar tu de mejor manera tu empresa. Pero a lo mejor, primero me pongo, te digo, más que un tiempo en sí, un, un hito en específico que necesito haber cumplido antes para que me haga sentido. Porque a lo mejor si ahorita me meto a la maestría en administración... Estoy dándole con todo al negocio De repente algo Porque pasa, me digo, me pasa a mí con estudiantes Incluso de, de la misma de misma maestría ¿No? Es que ahorita no puedo ir Es que no y empiezan a faltar O sea, no, no cumplen ni uno, ni cumplen el otro Terminan frustrándose, terminan luego Tirando la en ambos casos Entonces, sí, de, dependerá de cada quien Yo creo que, y, y, y justamente tiene que ver Mucho con el nombre de nuestro programa Que es tal cual la conciencia ¿No? Y en este caso hacer Esta conciencia de Este... Eh, ese será el momento adecuado Tengo los recursos también necesarios Llámese tiempo, llámese transporte, ¿no? Llámese este dinero si es que me va a costar O si voy a acceder a una beca, cuento con lo necesario O estoy buscando una beca, cuento con lo necesario O qué necesito para poder lograrla ¿no? O sea, la verdad es que es una respuesta que sinceramente Yo solamente le diría a, a este, al estudiante Yo no tengo la respuesta, ¿no? Pero te puedo dar algunas pautas Para que tú a lo mejor llegues a ella, ¿no? Creo que, que eso es lo valioso, al final de cuentas, y creo, destaco acá puntos que, que ustedes ponen, ¿no? ¿Cómo encaja esto en mi proyecto de vida y para qué quiero hacer lo que quiero hacer? Creo que esta parte, eh, pues son dos preguntas que nos tenemos que hacer eh, cuando tenemos o nos enfrentamos a este tipo de, de situaciones, ¿no? Y la otra cuestión que, que tomo, y como siempre los mando de aquí para allá, es sí y en este momento que termina en esta etapa, también tenemos que aprender a desapegarnos de las expectativas que tienen la gente cercana de nosotros. Y eso es tacañón, ¿eh? Eh, eh, lo que les estoy diciendo. ¿Por qué? Porque nuestros papás tienen un montón de expectativas de nosotros. Y a veces nosotros, como personas, y hablo por mí, Queremos trabajar para satisfacer las expectativas que cumplirles a ellos, ¿no? Cumplirles, decir, ah, mi papá se siente o mi mamá se siente orgullosa de mí. Y la realidad es que soltar ese apego a, a, a, a satisfacer esas expectativas a veces, a veces cuesta trabajo, ¿no? Y nuestros chicos siento que en ocasiones se enfrentan a esas expectativas tan grandes que tienen los papás de ellos. Entonces eh, creo que otro reto importante es aprender a liberarse de ellas y hacer esas expectativas que son propias, nada más de nosotros. Y si con esas están satisfechos nuestros papás, padrísimo. Y si no, este, pues también padrísimo, porque al final las consecuencias de mis elecciones van a ser mías. No sé qué opinen de esto. Sí, ahorita que te escuchaba hablar, David, digo, no pude evitar remontarme varios años atrás, ¿no? Cuando me tocó elegir, elegir mi carrera y que como soy la segunda de cuatro hermanas, digo, el quinto es hermano, pero el primero fuimos las hermanas así seguiditas. Y, y recuerdo mucho pues que mi hermana mayor ya estaba estudiando licenciada en, para licenciada en informática y pues cuando yo comuniqué que iba a estudiar ingeniería industrial, pues, pues no, o sea, ¿cómo que...? eso no es para mujeres, este, la, cómo vas a estudiar ingeniería, y bueno, pues fue algo difícil, pero en este sentido, digo, sin extenderme mucho, mucho en el tema, creo que la clave es en todo momento uno ser fiel a sus valores, y cuando hablo de valores, hay valores transmitidos en casa por nuestros papás, por nuestra familia, y valores aprendidos conforme pues vamos avanzando en este trayecto de la vida, y... Y los valores, digo sabemos que hay muchos, está pues el, el ser responsable, el ser cariñoso, el ser eh, te, eh, proactivo, el, el ser empático, empática, pero de alguna manera todos ellos englobados recaen en cómo ser una persona íntegra. ¿sí? Y sabemos pues, que la integridad va mucho más allá de portarnos bien o de que vean que estemos haciendo el bien en los momentos en que creemos que nos están viendo los demás. O sea, ser una persona íntegra es cuando estás acompañado acompañada o cuando estás solo o cuando estás sola. Y creo que mucho de, pues, de la integridad va a ser qué tan buenos somos, por ejemplo, para cumplir un compromiso que también viene de la mano con, con ahorita que mencionabas, David, la parte de, de que tuvimos la oportunidad de, de, de formarnos como coach en el en, tanto tú, Raúl, como yo en el, en el CBC, bueno, pues todo lo bueno que nos dejó es lo importante que es cumplir con compromisos, que, quiere, que tiene mucho que ver con qué tan íntegros somos. Si nosotros honramos nuestros compromisos de acuerdo a esos valores que promovemos, eh, tanto en el ámbito familiar, laboral y, y de otra vez cuando estemos solos, pues entonces... Eh, es cumplir esos compromisos otra vez y sin ser redundante, no solo cuando alguien nos esté viendo, cuando nos esté juzgando, cuando nos esté evaluando, sino con nosotros solos, a lo mejor en nuestra habitación, sin que nadie nos esté viendo, pero que promueva esa paz. Eh, yo les digo, yo en su momento recuerdo mucho pues que con la insistencia de mi papá de que de que cómo vas a ser ingeniera, que eso no es para mujeres, pues recuerdo que me convenció y, y yo me encontraba de repente haciendo fila para inscribirme en la carrera que estaba estudiando mi hermana. Y pues no sé, o sea, al mismo tiempo yo pensando y pensando, digo, hace ya muchos años a mi corta edad dije, bueno, tenía 18 años, pero es que por qué voy a estudiar, yo sé que mi papá espera esto de mí y a lo mejor lo voy a hacer feliz, pero pues qué va a pasar con mi vida si a mí no me llamaba la atención la programación, o sea, la parte de computación, pues yo no quería. Entonces digo, pero voy a ser infeliz toda mi vida. Entonces no le estoy faltando a los valores que ellos me inculcaron. Solo quiero tomar la decisión y tener la libertad de a qué me quiero dedicar en mi vida laboral. no Y pues si estoy a gusto con lo que voy a hacer en mi vida laboral, creo que también eso va a impactar pues, en mi vida personal y en el ser una persona íntegra. Entonces nuevamente tomo esa parte de creo, creo que un, par, un punto crucial y, y para hacer sentir bien a quien nos quieren o a quien tiene cierta expectativa de nosotros, pues es eso, ser íntegro, ser fiel a nuestros valores, honrar nuestras promesas. Eh, sabemos que las promesas son compromisos que hacemos con otras personas y con nosotros mismos. Y pueden estribar desde algo muy, muy sencillo, como dejar de comer azúcar, tomar más agua, pero realmente cumplir eso que estamos en su momento pactando con una persona o con un grupo de, de personas. Y, por supuesto, la parte, recuerden, de, de pues mantener el protagonismo, en, no en el sentido de que quiero ser el centro y el protagonista en todo, no, sino de que hacernos responsables cuando algo de repente no salió bien de acuerdo a la, a la decisión que tomé. Entonces, yo creo que, que siento que eso es crucial y con el hecho de ser unas personas íntegras, seguimos honrando y cumplimos y vamos a cumplir con las expectativas de, pues, de quien confía en nosotros y de quien espera ver cierto éxito en nuestra vida. Sí, sí, esta parte es, de repente es, es muy retadora porque como es podemos estar eh, sujetos a, eh, a las expectativas de otros, ¿no? De decidirlo consciente o inconscientemente, este el el depender, ¿no? La aprobación de otras personas, si estamos haciéndolo bien o no, y al final pues es nuestra nuestra vida, solamente nosotros sabemos cuáles son las, las intenciones que, que hay detrás de lo que buscamos. Este, yo creo que esta parte de la integridad como dicen es, es fundamental eh, porque nos ayuda incluso pues a, a ir consolidando nuestra autoestima, lo que decía hace rato de la autoconfianza, el respeto propio, no el dominio propio incluso, el, el, el cumplir los compromisos es algo importante pero sobre todo creo que empezando desde nosotros mismos, ¿no? El, el, el, cuando nos comprometemos con algo y que le damos cumplimiento, pues no, nos llena, ¿no? Nos, nos ayuda a reforzar nuestra fuerza de voluntad porque yo creo, no sé, es es mi perspectiva, que justamente parte del victimismo tiene que ver cuando nosotros le cumplimos a otros pero no nos cumplimos a nosotros porque pues, al final de cuentas si empezamos con ese hábito de que, mira, yo dije que ya no iba a, lo a, mejor a, iba a bajar, por ejemplo, mi consumo en ciertas cosas y no lo cumplo, nadie me ve y entonces fallo y, pero yo me estoy viendo al final de cuentas, ¿no? Me estoy percibiendo, pero cuando alguien me dice, ¿no? Ah, ¿sabes que, Oye, ya estás comiendo mucho esto y de repente lo, lo, dejo de hacer, aunque sea para mi bien, empiezo yo a ceder ese poder, ¿no? Ah, ok, lo estoy haciendo porque a lo mejor me siento juzgado, porque tal, otra cuestión. Y creo que ahí empezamos a alimentar esa victimización, ¿no? Y luego se va convirtiendo en algo, ya dirían esta, esta palabra comúnmente usada, tóxica, ¿no? Porque entonces ya vamos dependiendo de todo lo que nos digan y entonces ya después nos quejamos, es que esto yo no lo quería o esto sí lo quería, pero mira me siento comprometido, Entonces yo creo que es fundamental el, el cumplir nuestros propios compromisos, obviamente con los otros por consecuencia, ¿no? Pero eso nos va a ayudar a tener este protagonismo con, y como decías, en este caso Yoli, ¿no? El protagonismo de nosotros mismos, no tenemos que ser protagonistas todo el tiempo ni con otros, ¿no? O sea, realmente es mientras eh, tengamos el poder de decisión y acción consistente con nosotros mismos, ya ahí estamos y haciéndonos responsables de lo que nos ocurre, pues ya este, con eso es más que suficiente. Y eh, casi terminamos, pero antes de que terminemos, traigo otro punto que creo que es considerado un reto interesante en los ambientes de negocios y en los ambientes empresariales. Se está hablando hoy en día de eh, eh, dos términos muy bueno, no raros, dos términos o acrónimos ahí interesantes, que es el buca y el bani, ¿no? Han hablado de este bani, que es que vivimos en un mundo frágil, este, en un mundo ansioso, ¿verdad?, en un mundo no lineal y en un mundo incomprensible, ¿no?, que ese es el entorno en el que nos estamos desarrollando y creo que ese es uno de los principales retos también a los que se enfrentan nuestros, egres nuestros egresados, ¿no?, este, este mundo cambiante, este mundo que no es lineal, ¿verdad? Eh, y que va eh, pues sucediendo de, de diferentes maneras, ¿no? Que Es incomprensible. Hace dos años no entenderíamos lo que es un proceso pandémico, ¿verdad? Y hoy lo vivimos y eso pues, nos ha, ha sacado a, y nos ha visto que sí, sí es una realidad que vivimos en un mundo frágil. No sé qué opina. Sí, eh, existen algunos términos, pues que de repente, digamos, no es que se pongan de moda, pero como que los empezamos, empezamos a entender más el sentido en que pudieran haber existido desde siempre. Por ejemplo, un ambiente buca, pues que que puede ser volátil, complejo, ambiguo. Pues nuestro entorno siempre ha sido así, ¿no? De repente se acelera en ciertos, en ciertos sentidos y, y pues lo llamamos, tendemos a llamarlo de cierta manera, pero pues lo que sí es un hecho es que precisamente hay factores que han hecho más complejo nuestro ambiente y, y podemos decir, nuestros jóvenes actualmente pues, se enfrentan a cualquier negocio que, sí. que ellos eh, emprendan, a cualquier empresa en la que ellos deseen involucrarse, pues tiene que llevar el componente, solo trabajar para el hoy, sino ver cómo ese trabajo que estamos realizando va a cuidar el mañana, pues de las personas que van a seguir habitando el, el planeta. Entonces, creo que mucho de la complejidad o a lo mejor los miedos de, de nuestros jóvenes actualmente, porque a, o sea, a mí sí si me lo han compartido, es cómo van a impactar positivamente y que dicen que la tienen más difícil que nosotros, porque a nosotros a lo mejor nos tocó mucho consumismo y responsable, a lo mejor decirlo, pero ahorita, pues bueno, las organizaciones afortunadamente ya se están dando cuenta que pues hay que hacer una producción de manera que se cumpla una economía circular, o sea, y, y dañemos menos nuestro medio ambiente y podamos ser más responsables con respecto a ese entorno que vamos a, a heredarles a futuras generaciones. Y, y sin quitar ya, ya mucho tiempo en este aspecto, otra vez creo que lo único que lo, les puede acompañar a nuestros futuros profesionistas, a nuestros graduandos, a nuestras graduandas, es la apertura al cambio. Uh, es tener disposición de, de aceptar los cambios que vienen, de adaptarse, de prepararse, porque no siempre vamos a estar listos para, para el cambio. Y pues también adaptarse a que un cambio que lo único que va a ser constante, yo creo, de ahora que son profesionistas, va a ser la cuestión de impuestos. Les da mucha risa cuando les hago, les pongo ese ejemplo, ¿no? Le digo la única constante, chicos, va a ser los impuestos. De ahí en adelante, todo es cambiante. Entonces, les da mucha risa y luego algunos ponen cara de, así como de preocupados, pero pues esa es la realidad. Entonces, no sé tú, Raúl, ¿qué opinas al respecto? Sí, me encantó esa parte de lo de los impuestos. Y además es algo que, sin lugar a dudas, eso sí, en eso es evidente que hay mejoras cada vez más. Cómo, cómo se va monitoreando, supervisando la recolección de impuestos. Ahí, sin duda, ahí es una de las cosas que sí se van optimizando no dentro de los dentro de los procesos. Pero sí, no el, el, el importante, y aquí ya casi estoy por justo por entrar a una reunión, pero rápidamente menciono. Que el, el, el estar atentos, a, como tú dices, al cambio, el el actuar en el presente con toda conciencia, pero pensando en cómo esto contribuye al futuro, no solo mío, sino del entorno, pues eso va a ayudar a que aportemos en este caso al sistema, a la vida misma, ¿no? Y, y eso retribuye, o sea, hay una... Eh, lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? La, el principio de la siembra y la cosecha es muy claro. Entonces, así como hace ratito ponía el ejemplo de, híjole, esta cuestión que de repente los fraudes, que a veces siente uno tentado a tomar atajos para llegar a un objetivo y termina, termina cayéndose, también lo otro. El dar esos pasos, a lo mejor a veces un poco más grandes, a veces más pequeños, pero consistentes, con firmeza, con sustento y apoyados en la conciencia, ¿no? Y eso implica preocuparse y ocuparse de, de uno mismo y de la otra persona y de la vida en general, del entorno, eso va a retribuir, ¿no? Va a retribuir y va a, va a contribuir a la sostenibilidad. Entonces yo creo que eso es, eso es algo importante y, y con eso me, me, me quedaría este, ay, perdón que ya no me espere a la, a la despedida general pero pues muchas gracias este, en este caso por, por todo y ya los dejo para que se despidan y los veo en la siguiente semana y sí definitivamente eh, este tema como, como lo dijo Raúl pues da, y yo la da para mucho mucho mucho más eh, pero pues como, como es una costumbre se nos acaba el tiempo cuando hablamos de, de, de, esta, de estos tópicos o de estos temas que, que tocamos en el programa. Y a mí no, más me queda más que no, no me queda más que felicitar a nuestros futuros graduandos que en este mes de diciembre estarán culminando su, su etapa de estudios profesionales, no solo en, nuestra, en, nuestro, en nuestro trabajo, que es el TEC de Monterrey, sino en cualquier otra institución eh, del país, varios de ellos terminarán de estudios ahorita en diciembre, y desearles todo el éxito del mundo como ellos lo conciban. Muchas felicidades a todos, celebren, festejen, aprendan a celebrar, tanto en familia como ustedes mismos por lograr sus éxitos. Muchas veces parte de nuestra experiencia de vida nos hace eh, no celebrar lo que logramos. Y, y es tan valioso guardar el luto por algo que perdemos, como también es tan valioso que nosotros mismos celebremos por un logro obtenido, así es que eso es lo primero que les digo, celebrense ustedes, no nada más con su familia, sino ustedes, celebrense por ese logro obtenido, y mucho éxito en, el final, en la finalización de todos sus proyectos. Yola. Sí, pues me sumo a esa celebración y esa felicitación para nuestros graduandos, nuestras graduandas. Eh, pues a todos los que se graduan de los 26 campus del Sistema Tecnológico de Monterrey y bueno, pues como buena mamá aquí de Campus Sinaloa, pues una felicitación con mucho, mucho cariño a, a los 20 graduados de Ingeniería Industrial que vamos a tener aquí en, en Campus Sinaloa, eh, pues mis mejores deseos de éxito, un éxito personalizado, ya lo hemos estado comentando a lo largo de, de esta hora y y pues otra vez, dense el tiempo de celebrar. Me uno a esa petición de, de David. Celebren y disfruten cada uno de sus logros. Bonita tarde para todos. Y hago mi comercial también. Yo también felicito a mis graduadas y a mis gradua graduados de ingeniero mecánico, administrador ingeniero en diseño automotriz. Tenía rato que no tenía dos chicas graduándose una de cada una de las carreras y la verdad es que me da un montón de gusto que estén culminando su, su carrera profesional. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias por, por su atención. Un saludo y que tengan un estupendo fin de semana largo en México. Esto fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.